De ah, Twitter Lara, Twitter Lara, boicota Twitter a hashtag sí? Sí, pero... ay, no, ¿Cómo es capa, no son más. Sí, ah, al sí. Topic, -topic. ¿Tío? ¿Tío? Pues, al Twitter de que Ya ya Ahí, ahí, ahí, eso? Yo creo que lo que está cambiando en Cataluña es que cada vez la, la gente se siente menos identificada con el proyecto español. Y hablo por mis alumnos. Yo soy profesora de catalán y la lengua no les gusta. Y no, nunca fue la integración por la lengua. Ha sido por este motivo. una parte conciencia hay gente que se ha concienciado de que, de que bueno nos, nos como dirían como dicen que no me gusta la palabra ningunea o sea no nos tienen por nada además nos diría que nos insultan coger el twitter un día y hacer una búsqueda con catalanes es eh, bueno, es, es para, para reír por no, para no llorar ¿no? y creo que la gente se está concienciando de que además nos en cierta manera nos exponen si las pasamos nosotros canutas, cuando quizá no podríamos pasarlo tanto. ¿Por qué no te sientes identificada con el resto de España? porque tú eres, eres catalana y tienes unas tradiciones y, y es que simplemente no te sientes identificado. No es ni económicamente ni nada, es por la cultura, porque no te sientes identificado. Y mira que eso, que mis padres son nacidos fuera de, de Cataluña y, y nunca he vivido una cultura catalana dentro de casa, pero te juntas con los amigos y, bueno, tu día a día es te sientes catalana. Yo soy catalana, soy nacido aquí y no me, no, me, no me identifico con el resto de Siempre he votado a la independencia, siempre, sí, porque pienso que uh, tienes, tenemos la obligación y el derecho de autogobernarnos nosotros, de administrar nosotros nuestros recursos y no tiene por qué ser otro país, otra gente la que te dé y diga qué es lo que tienes que hacer o no tienes que hacer, y además el expolio, y este es fundamental. Si no entienden que somos diferentes es que no lo quieren entender, no es que no lo vean, si no lo quieren entender, pues sí que hacemos aquí.